Soy Marta Requejo Isidro, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela. En este momento me encuentro en el Max Planck Institute de Luxemburgo, es un instituto dedicado al Derecho Procesal Civil Internacional. Estoy allí es un instituto de investigación, esencialmente y, eh, como acabo de decir, nos dedicamos al estudio del Derecho Procesal Civil Internacional y de eso es de lo que va mi conferencia. Se trata de explicar cómo en la Unión Europea, desde los comienzos hasta el día de hoy, se han ido adoptando diferentes instrumentos que tratan de armonizar el Derecho Procesal para los supuestos transfronterizos, los litigios transfronterizos, de manera que bueno, los ciudadanos puedan transitar libremente a través de las fronteras, residir en distintos países y si tienen un problema jurídico sea indiferente llevarlo a los tribunales de España o a los tribunales de cualquiera de los otros 27 países porque el resultado presuntamente tiene que ser el mismo y ese es el tema.